Estoy aquí con Esteban y Nicolás Gordos sí. y Yonai, ¿cierto? En efecto. Sobre su colaboración con Yonai, Looking for Change, ¿cómo, cómo empezó? Si lo pensamos bien, la colaboración empezó pues, mucho tiempo atrás. Yo creo que empezó desde hace mucho y yo sintiéndolo espiritualmente fue un camino que, que nos fue uniendo, ¿sabes? O sea, empezó desde, desde nuestra hometown, Celaya. Nosotros venimos de la misma ciudad, Celaya, eh, Guanajuato, arriba. Este, y nuestros caminos en la música empezaron de manera separada. Y tuvimos ahí eh, varios como lapsos donde conectábamos, ya fuera en fiestas o solo por vernos así de lejos de ahí. ¿Cómo están? Gordos. Empezando su camino por su parte y Jonai por su parte en la misma ciudad. Y nosotros tres sabiendo que éramos productores, pero nunca como hablar de una colaboración en sí. Pero de alguna manera se fueron juntando hasta traernos a este momento nuestro primer collab. Fue hasta que estuvimos aquí en Point Blank que, que nació la idea. Cruzamos caminos acá en Los Ángeles y pues así es como, como empezó todo ahora pues se vio bien creo que hemos colaborado de una manera muy chingona si sí me gustaría decirlo es el primer collab de, de muchos que teníamos planeados pues la canción estamos ansiosos ya porque salga ¿no? yeah. ¿Y, y esta canción qué es lo que sienten? De ella? Pues la verdad es una canción que creo que disfrutamos mucho hacerla, fue muy interesante porque como dice Esteban, los tres coincidimos aquí en el mismo lugar, este, al mismo tiempo y fue un collab muy, pues con mucho significado como, como te decía Esteban es nuestro primer collab y fue muy interesante juntarnos, al principio pues fue la primera semana que estuvimos juntos acá en Los Ángeles, eh, fue cuando empezamos todo. Cuando nos juntamos en el estudio, estábamos como viendo qué tipo de canción hacer, porque nuestros géneros son muy distintos, pero encontramos el punto medio exacto y empezamos como, sí, pues queremos hacer una canción que se pueda escuchar en el coche, pero a la vez que tengan mucho significado. Y mientras iba creciendo la canción y mientras estábamos haciendo juntos, iba creciendo nuestra relación eh, como amigos. Entonces, eh, pues la verdad es que sí es una canción que tiene mucho significado. ¿Qué pasa? Empezamos a hacer primero las percusiones, el bajito. Esteban se arma una, una progresión de acordes muy buena. Y después encontramos un sintetizador como que se escucha muy retro. ¿Qué pasa? Nico le entra, le pone su efecto, empieza a gustar. Luego se me ocurre a mí otra cosa, le pongo mi bajo. Y entonces fue como la combinación de, de dos artistas y tres personas, Gordos y Jonai, que se unió padrísimo, ¿no? Y estando acá en Los Ángeles. La canción habla del cambio y es el cambio que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas personales y en nuestras vidas como músicos. Fue el siguiente día porque me acuerdo que, que hablamos los gordos y yo de tenemos que hacer la canción ya, ahora. Eh, nos fuimos a su depa, la seguimos haciendo, nos tardamos yo creo que sí unas 24 o 42 horas. Es ese salto que estamos dando y por eso pues, la canción tiene mucho significado para nosotros y es lo que queremos que la gente sienta. En hacerla completa, solo para que Jace pudiera grabar. Después de, de que grabó Jace, nos inspiramos más, este, supimos que ya que la canción podía ser algo especial. Queremos que la gente se pueda identificar y pueda buscar ese cambio de una manera eh, muy. O sea, como volteando hacia arriba. ¿Se ¿sí me entiendes? Estamos todos aquí para. Para luchar por nuestros sueños y siempre hay algo que, que hace el cambio, ¿no? A todas las personas que, que en algún punto de su vida se sienten estancadas o atrapadas. ¿no? O sea, aquí están nuestros sueños y aquí estamos nosotros. Esa curva que hace el cambio es la acción. Entonces, al nosotros hacer la acción, Identificamos la acción como, como esta colaboración. Entonces dijimos, ella este es nuestro cambio, vamos a darle. Quieran sentir, sentir ese cambio y buscarlo y encontrarlo, no para todas las personas. Sí. Le pusimos así, looking for change, porque personalmente yo estoy buscando el cambio, el cambio de estar aquí a la meta. Es una canción que tiene mucho significado y espero que la gente le encuentre ese significado también. y es el, Y esa es esta canción. Pusimos una una parte de, de un coro de niños cantando uh, I've been looking for change, looking for change, oh again Entonces eso yo creo que fue la parte que, que cambia la dinámica de, de la colaboración No la hace solo una canción que solo puedas escuchar Sino hacen, le hacen una canción que sientes y que te puede inspirar a hacer lo que todos nosotros estamos buscando Un cambio like Amigos, pues les queremos agradecer por estar viendo este video. También les queremos agradecer por seguirnos, a los que nos siguen desde hace años, a Gordos y Yonai. La verdad es que ha sido una colaboración muy bonita esta y esperamos que les guste y que la disfruten tanto como nosotros lo hicimos. Acuérdense que el 28 de abril va a estar la rola en todas las plataformas para que lo puedan escuchar, lo puedan disfrutar y sentir con nosotros, como nosotros y a su manera. Y pues creo que esto solo es el inicio de algo más grande, entonces Gordos y Junae los vemos en Halo junto con una colaboración.